Clean Me Detox Shampoo. Limpia y purifica tu cabello. Cool Clean Me Detox Shampoo. Gracias a su carbón activado, atrapa las toxinas que se adhieren en tu cabello día a día. Lo purifica y deja una sensación de limpieza durante más tiempo. Distribuye tu shampoo de raíz a puntas, dando un ligero masaje hasta crear abundante espuma. Clean Me Detox Shampoo limpia y purifica tu cabello.